¿Cómo? los pueblos son así señores es el que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden no los pueblos son así mira solamente el arrojo y la locura de Ale cuando le entró a esa gente que ocupaban los espacios públicos que es uno de los grandes problemas merece el respeto de la gente sí. y hoy en día ya lo cogieron y ya lo cogieron tú sabes lo que, es que tú ibas por un sitio porque también hay falta de conciencia hay falta de civismo esa vaina, a ellos no hay una cosa que le haya hecho más daño a este país y a esta sociedad Por ese populismo trasnochado que el padre familismo Que porque usted dice que es pobre y es padre familia Hay que permitirle que usted viole todo y coja la vaina donde le dé la gana Porque si le van a aplicar la ley Ay coño este es un desgraciado porque mira ese es un padre de familia Oye pero la ciudad es de todos la ciudad es de todo. Porque yo sé que pobre. Yo no puedo coger y ir a poner la glorieta del parque. Una fritura. Yo no puedo poner una fritura. Y hay que permitírmelo porque yo dije que soy pobre. Y soy padre de familia. No. Entonces aquí se, se, se, se tiene un concepto equivocado. Y entonces no se educa a la gente. Para que la gente sepa que donde termina el derecho de uno comienza el derecho del otro. Yo no puedo coger una acera y poner un negocio o meter una rumba de arena porque esa acera es de todos. Pero lo hacen y de una vez salen un grupo de alcahuetes. No, que se yo, que qué esto, que lo otro. Coño, esa acera es de todos nosotros. Usted no puede coger en una acera y poner un bendito negocio o cogerle y impedirle que la gente cruce por ahí. Como veo yo, eh, eh, es irresponsabilidad aquí en este pueblo. Solamente vi un, un hombre que admitió ahí en la calle Inver, tenía como una tiendecita y la cosa dice, no, yo estoy consciente que estoy violando, porque eh, son pocos los ciudadanos conscientes. Ese lo vi yo que dijo eso. No, yo estoy consciente que me estoy cogiendo la acera y yo sé que estoy violando la cera. Pero la gente lo que quiere es que le permitan violar todo y que se lo celebren. Y yo lo voy a ser sincero, yo en ese aspecto soy contrario a ese populismo. Que porque usted dice que padre, familia, hay que permitirle que usted haga de todo. Todo lo mal hecho que usted lo haga. Porque usted dice que padre, familia. Y porque usted dice que pobre. Si la pobreza se combate respetando las normas, respetando las leyes. Porque yo sea pobre no puedo violar la ley y, y romper el derecho del otro. Y ese populismo es lo que no nos deja avanzar a nosotros. Como ciudadanos y y entonces criticamos, el que se atreve a hacer eso, lo criticamos y lo, y lo, y lo ponemos de la peor manera. Entonces después están celebrando y después están, que sé yo qué. Porque esos son los pueblos, este pueblo es así, lamentablemente. Y a veces, a veces, usted tiene que hacer la cosa y después los resultados se ven y después la gente lo valora. Claro, lo valora. A final de cuentas, por pues, más desgraciado que sea un tipo, cuando los resultados le dicen: Mira, pero esto era correcto, aunque se oponga, esto era correcto. Eh, es así, es así. Y hay gente que no hacen ni dejan hacer. Y el que se lleva de esa gente que no hacen ni dejan hacer, fracasa en una gestión pública. Fracasa. Entonces, este. Pero. Eh, eh, la sindicatura de Siquio, honestamente, va mal. Va mal porque la basura no se está recogiendo como se recogía. Las calles están llenas de hoyos. Hay, hay como una vaina que, que no se siente. Y eso, eso no se puede negar. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. El programa de la persona más coherente que hay aquí en San Francisco de Macorís. Oye Omar, está eh, como la policía que ni oye, ni ve, ni entiende. Yo voy a poner una querella y cuate, oye bien, que me hicieron un robo. Sí. ¿Sabes lo que me dijo el teniente? Entonces, digo, me y que, que fuera a los puntos de droga, que ahí yo podía hallar eso. Y le dije, amigo, ¿y si usted me ve saliendo de un punto de droga? ¿Qué es usted dice? Ah, que usted te la vaina. Digo, pues no, usted. Por ahí mismo. ¿Qué es, es, es un regalo, señores? Este país es un relajo <ríe> Gracias, hermano Buenas tardes Buenas Buenas, Omar Bien, ¿y usted? Un placer Bien, hermano, igual, ¿cómo le va? Excelente Estamos en aquí con el número uno 60 minutos con Omar Gracias, gracias Omar, eh, eh, eso es la vergüenza Que, que en Macorí le están pagando ¿Cuántos millones? 5 millones? Una empresa recolectora de basura Y da vergüenza que los camiones la libertad, usted lo ve pichado y, y botando la basura, que eso da un asco, mar. Eso da pena, pena. Deja un mal, olor. Sí, un mal de, olor. De hecho, vi, creo que fue usted hace unos días atrás que pasó que en la Caunabo, un camión de la basura se le fue el freno y se metió para una casa. Sí, sí. No, es un desastre. Entonces, mar, eso da pena. No, no puede estar usando de pueblo así. Pagando 5 millones y no están dando el servicio como es debido. El... Está bueno prenderle fuego a ese ayuntamiento, mar. No, tampoco hay que llegar ahí porque el ayuntamiento de nosotros. ¿le? Después hay que construir Y guindar, los y ladrones. Sí. Miren esto, lo que yo le decía, señores. En el gobierno de Danilo Medina, al echarse la paloma, aprobaron un aeropuerto. señora a una distancia, como dice uno de los de lo considerando, de dos minutos de un sitio. Entonces, ahí narra las violaciones que de acuerdo a las normas internacionales aeropuertuarias se violan con el otorgamiento de esa licencia por razones políticas y económicas de grupo porque aquí los grupos económicos también están en una competencia miren yo soy opuesto a los monopolios pero cuando yo vi porque yo he ido a Bávaro y a Punta Cana lo conozco a la perfección y quedan cerquiticas. Si usted me dijera, coño quedan de San Francisco a Santiago. No es que quedan cerquiticas, Bávaro y, y, y ahí mismo. Bueno, pertenecen a la misma provincia, a la Altagracia. A güey, pertenecen los dos. Imagínese si quedan cerca, que pertenecen los dos a güey. Es como si dijeran, en Castillo hay un aeropuerto y en Pimentel hay otro. Tú. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso es un absurdo. Eso no más en este país, eso no es más en este país, porque eso no es posible en un país de verdad. Ah, bueno, pues ahora, eh, después de los estudios realizados, se ha determinado que, que, que no, que, que ahí no se puede construir ese aeropuerto, porque sería un peligro. Incluso, hoy hasta lo que se ha determinado eh, en el estudio y las evaluaciones que se hicieron de ese aeropuerto, que en esa zona hay tres vertederos de basura que provocan que pájaros salgan. Y los pájaros han producido muchísimos choques de, de, de aviones. ¿Incluso que tienen como alcohol, por tipo, que como correctamente, correctamente. Oye, y eso es para que ustedes vean el tipo de gobernante que nosotros gastamos aquí en este país. O sea, probar una absurdidad, sí por favorecer grupos que te apoyaron en política, no los gobernantes no pueden, oigan esto los gobernantes no pueden complacer grupos porque me apoyaron si lo que se está probando pone en peligro la seguridad de gente porque un aeropuerto que cuando suben los aviones la distancia es de dos minutos es un peligro público y así hay muchísimas cosas Buena, mi querida Dulce. Buenas, mi ¿Cómo está Omar? Bien, un placer. Ay, Oye, Omar, ¿quién es que se entiende con la, la bombilla de las calles? ¿La qué? La bombilla. La bombilla de las bueno, calles. se supone que esas son atribuciones del ayuntamiento, pero quien le suministra la energía es eh, de norte en este caso. Sí, porque ahí en la Avenida de los Rieles, tú sabes que yo camino ahí y yo conté el otro día, y hay gente desde las 4 de la mañana caminando y hay nueve bombillas apagadas. No, este pueblo está oscuro. La mayoría de las bombillas están apagadas y en también, este pueblo.